the use of force will not become necessary yet confronting the threat is necessary of whatever means that requires en octubre de 2001 los ataques del imperio comenzarían sobre afganistán we must stop the terror i call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers